Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, bandolero 7.0 Bienvenidos a Minecraft, Croco Island ¿Vale? Continuamos aquí donde lo dejamos Todavía está cargando el mundo y todo A ver ahí, tarda muchas veces Le hago ahí un 360 y, y se va cargando ¿Vale? Continuamos aquí donde lo dejamos Así que vamos a ver, el pollo grudo Tenemos aquí más moneditas Bueno, esto es lo del chat y comando, esto no lo suelo utilizar mucho Vale, le he sin querer ¿Vale? Tenemos esto. No nos deja coger nada, pero seguro que hay por ahí cositas, ¿vale? Tenemos que hacer el jueguecito este. No sé, allí se ve algo, pero bueno, aquello seguro ya lo hemos hecho. ¿Vale? Vamos a intentar hacer esto, así que... Vamos a ver. Bienvenido a los nuevos suscriptores. De los antiguos, pues para ver si se os ve más por aquí, por el canal, que se os ve poco, ¿eh? Estáis un poquillo perdido Los forajidos. ¿Dónde estáis? ¿En la cueva o dónde? Vamos a ver. Le damos aquí al punch. Toma punch. Venga, no hemos unido. Ni que empieza en 10 segundos, ¿vale? Pero bueno, no sé cómo hacerlo, ¿eh? Ojo. No. Cero. estudio. Ojo, aquí. ¿Y qué hago yo aquí, tío? Ya okay, ready Idea, ¿eh? Vamos a ver No tengo ni idea Aquí Están 5, 4, 3 como una casa Tengo 3 minutos, ¿y qué hago, tío? Chavales No tengo ni idea Fill the gaps Si alguien sabe el. Ahí hay otro, tío, otra casa Pero no tengo ni idea, ¿eh? Vamos a subir aquí o algo No me va a dejar Aquí no me va a dejar y ¡Ojo! Me ha sacado, me ha sacado No sé, lo mismo tenemos que hacer algo aquí malo que es por tiempo Yo no veo nada aquí, tío Una cama y poco más o lo que sea esto Odio. Oh, Dios! The gap! ¡Dios! Esto no es de acuerdo, tú ¿Qué tenemos que construir o qué tenemos que hacer? Que no tengo ni idea ¡Ojo! estamos a. La construcción, no me fastidia que tengo yo que hacer una casa o algo Este no sé hacerlo, ¿eh? <ríe> tengo que buscar más información o algo como aquí un edificio aquí? Dos minutos, sí es que no sé, tío No tengo ni idea, chavales pasa? Me voy romperlo Vale, me vuelvo otra vez ¿qué? Otra vez aquí a la casa Es que no tengo ni idea, chavales Lo que tengo que hacer me... Tengo aquí todo el modo creativo Pero... Pff, ¿Qué hago? Necesito más información No, bueno, Tengo aquí un montón de cosas que hacer ¿Tablones? Es que no sé No tengo ni idea Me sale un más Bueno, pero eso es Para darle A Para diferentes tablones, vale hay más, más opciones. No sé si hacerme algo. <risas> ya que estamos. Diamante de inframundita. Venga, bueno, pues casco de inframundita. A ver. Coraza. Lista, tío. De la cos. Ya teníamos una, ¿eh? Yo no he puesto el modo creativo ni nada, ¿no? O sea que, no sé por qué Hago esta ¿Casco no teníamos? Pues ya tenemos casco Vale, coraza Si me da tiempo antes de que se acabe esto Y si sirve para algo, que no sé si servirá Quito la coraza ahí Ahora las mallas Allá también teníamos una, pero de inframundita, ¿no? Oh, pero no No la puedo poner en ningún lado Las plumas no la quiero, van a... A tiro. Uy, que se me va el tiempo. La bota. Inframundita. Bueno, se me va ahí, eh. Ojo. Se me ha puesto eso en rojo, no sé por qué. Vamos a ver. Diez monedas me ha dado. El tiempo ha terminado, ¿vale? A ver. Ah, es verdad, por eso tengo la camisa esa florida. Yo decía, a tengo esa flor. miseta florida. A ver. No. Oh. Ok. Ahora sí, hay que hacerlo manual. Bueno. No nos va a pegar nadie, ni nada. No vamos a luchar, ni nada. Pero bueno. Ponemos de caballero negro. De aquí. Vale. Y el casco, supongo. Y ya vamos ahí a tope. Lo que pasa es que nos va a quitar. Sí. Nos quita el casquito el otro, pero bueno. Ojo que hemos conseguido inframunditas. <ríe> bueno. Este no sé hacerlo, ¿vale? Este. Allí sí, hay otro punto de estar. Este minijuego no, no lo tengo claro. El fil de gas este, tío. Hay un estanque. Qué me ha dado tío, no sé qué me habrá dado. Bueno, ponemos ahí, este por aquí, vale. Esto de momento tampoco lo queremos. No podemos mandar al inventario. Venga, vamos a ver. ¿Por dónde vamos y lo que hacemos? ¿Qué yo qué? Este en columpio. Vamos. Echa un vistazo. No he visto nada del juego, ni otros youtubers, ni nada. Así que, mira, otra localización. De, días de 45. Dos moneditas de plata, ¿vale? Mira los columpios. yo qué es, tío? Ah, vale, una... Una palanquita que no sirve para nada. Vale, seguimos. No veo nada por aquí castillito este que Se montan los niños Ah, mira, pues mira Tenemos ahí una fichita que No la había visto Puede estar bien Venga, vamos a ver Hola, Juan José Bienvenido ¿Hemos cogido? Sí, perfecto ¿Me da la moneda o algo? Yo creo que sí Que me la ha dado, ¿eh? eh pues otra localización Ya os digo, mira Tenemos aquí la bicicleta Mira, la pista americana Y todo <ríe> Podemos entrenar a ver, ¿dónde está esto? ¿Esto qué pasa? No lo cojo. ¿Eh? He oído un animalillo por ahí. No me ha dado tiempo a hacer mi espada, pero bueno. Ah, mira, el loro. El lorito. Hay animalillos por ahí. Y aquí otro. Pero estaba camuflado. Hola, amigo. podría tener una de mascota o algo. Parece que hemos subido de nivel. Y. Y la de esta, la armadura ya la tenemos completa, claro. Tenemos la armadura de inframundita. Toma, que me subí. Te meto. <ríe> bueno, se supone que esto va para allá, la tirolina o yo qué sé. Vale. Me voy a engancharme ni nada, ¿no? Dop. Cogemos nuestra bicicletilla y nos vamos por ahí a investigar o algo, ¿no? ¿Qué os parece? No puedo ver el mapa. Este no es. ¿eh? No tenemos mapa, ¿no? Dop. Antes tenía el modo creativo, ya no lo tengo. Pero bueno. Montamos nuestra bicicletilla y a ver lo que hacemos. Aquí tenemos el mapa. El teletransporte. La tienda que ya la visitamos ayer. Ostras, el vendedor errante que está ahí bugueado. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y yo qué hacéis detrás? El, el vendedor errante este, este siempre se buguea Busca aquí unos sitios más raros No tenemos esmeralda, vale De todas maneras lo que me va a dar tampoco me, me interesa a mí mucho Así que No consigamos emeralda Vale, supone que estamos aquí, yo qué sé Ahí va el sitio ahí para visitar Vale Así que no sé Sí, en la bicicleta o irme en el vehículo ¿Qué decir? Vamos en bici, ¿no? A ver, este es teletransporte Bien, Tenemos elitra Esta, a ver A ver, he dicho elitra ¿Por qué no me llevan? ¿Por aquí también habrá o qué? Trimbleyum, vamos a ver este A ver si aquí hay algo tenemos que subir arriba Bueno, bueno, ¿cómo se carga el, el mapa? ¿Cuánto popping? Imagino que tendremos que tirar por aquí Para el agüita Vamos a ver Nos Vamos a quedar sin bicicleta Pero bueno, no pasa nada Como tenemos la capita de vuelo A ver si subo por aquí Ahí está Pero no hay nada Vale y ya estoy bien, a mí me suena esto, sí. Sí. No sé si llegamos a la islita esta que al final o qué. ¿Nunca ha jugado? Pues bastante entretenido, ¿eh? Pff. Está muy bien. Dios, se me ha quitado... Armadura, no sé por qué. Me ha quitado armadura. Ah, por las alas, me ha puesto las alas. Oye, y la armadura entonces, ¿dónde me la ha puesto, tío? Me la ha quitado por las alas. Y nos hemos quedado sin armadura, bueno. No pasa nada Este es el que no sé utilizar Las fuerzas artificiales ¿eh? acción del vuelo, 1 Pero no sé utiliza Vale, me voy a poner aquí Para ver el, el personaje Ahí el barquito Que creo que ya estuvimos ¿De qué trata la serie? Está de una isla, Croco Island Es un mundo nuevo, gratis Vale al que tenga Minecraft pues se lo puede descargar Gratuito, mira y allí tenemos que ir, ¿eh? Al cocodrilo grande. Aquel que menuda construcción se han fabricado allí. este no sé cómo utilizarlo, chavales. Ay, mira, te podemos desplegar la alita con el círculo. Este que gracioso. No lo sabía. Pues ya os digo, los foros artificiales que no sé cómo utilizarlos, pero bueno. Nos vamos y no. Venga, preparado. Listo. Ya. Ahí. Es como volamos. Vamos y aquí. Ahí. Esto no sé lo que es. Ya me he quedado sin armadura. Menos mal que tengo la camisetilla de, de Blue Lacoste. Sí, sí, podemos ir planear. Vale. Ahí. Me da equipo la, la de esta. Bueno, aumentado ahí un poquillo. ¿Tenemos hambre o qué? Esto no puedo cogerlo. Vamos a ver. Creo que estaba agachado o algo. No hemos venido aquí para nada. A la islita esta. Porque la verdad no veo nada. Palmerita de los cocos. Aquí, aquí una hay una fichita de esta. Venga, vamos a ver. A dais monedita. Ojo. Escucho un ruidito raro, eh. Pongo que ahora voy el coger la ficha Podemos ir al barco Que yo creo que ya fuimos, pero bueno Podemos investigarlo Aquí parece que no hay nada, ¿no? No No sé qué será esto Un castillito de arena, ¿vale? Parece No sé lo que será Miramos por aquí. Toalla de playa, ¿vale? Y... Mira, ojo. Otra toallita ahí. Parece es la playa. ¿Eh? ¿Vale? Cuando oigáis el ruidito este... Ya sabéis que hay una ficha cerca. Venga, pues muy bien Los calamares ya los vimos Bueno A ver si hay algo en este yate Que no sé si lo visitamos y... O okay. qué si tendrá alguna fichita Vamos a ver Echamos un vistacillo Y ya nos vamos para otra parte Aquí lo mismo hay algo No parece Hola pececillo Odio, oh, que me lo puedo cargar. Venga, subimos. Que no hagamos. Vamos a pegarme saltito por, por lo alto del agua. Ahora hay que buscar la entrada. Corre. Bucea. ¿Eh? Vale, este no lo teníamos, el yate blanco. Es que estoy escuchando lo de una monedita, no sé. Ahora mismo teníamos alguna por aquí o algo. Parece que no Es que estoy escuchando una, ¿vale? Yo creo que está dentro del yate Vamos para adentro A lutear el yate Venga, chavales Vale, eso será el, la hélice, imagino Ok, con piscina y todo Oh my Bañito, nos pegamos aquí en la piscina A ver qué encontramos por aquí Luteo, luteo Delabro que no me lo puedo llevar. Aquí. La está la fichita que estábamos escuchando antes. La litera. Un barril. <risa> Pero claro, está vacío. No hay nada. Y podremos dormir. Pues mira, tenemos un punto de regeneración establecido. Por si morimos o algo, pues aparecemos aquí. Lo malo que los barriles de no tienen nada. Esto me imagino que serán cortinas y tal. Una barra de luz. Muy bien. Es guapo. Está chulo. Las por aquí. A ver, otra visita por aquí. A los mandos. Me ¿eh? Usar. Ojo, ya me quería yo que me podía llevar el yate. <ríe> A los mandos, pero no, no, no. No nos deja. Eh... Venga, adelante. <ríe> Vámonos. Ah, mira, pues tiene ahí pulsada. Vale, ojo, esto que. Hace algún tipo de. Esto, tío. Se enciende. Qué gracioso. Venga, vamos para la parte de arriba. Y algo ahí arriba, no, no. La luz nada más. Vale. Pues yo creo que limpio. El eh, yatecito. Sí. A ver. Esto se puede usar, pero no se baja. Aquí me puedo montar. Vale. Bueno. Una miniatura. Está guapo. Aquí en lo alto. Vale, tendremos que ir para allá. Como no tengo brújula, no sé si es el norte, el este o el oeste. O el sur. Hola, muy buenas, Lucky Dog. Bienvenido. Gracias por pasarte por el directo. Tal vez pasa que es más, más difícil manejar esta, esta vista. Ven, pues nos tiramos al agua. Ya podía haber alguna lanchita o algo. Mira, me han parecido pececillos. Ojo. Tomamos peces Con la cena Eh, eh, que se me va No te salga Eh, eh, que se me va Su Experiencia y carne, míralo Ojo, se quería salir Ojo, ojo que se va, que se va, eh, pequeño Que se me va, ese se me ha escapado Ay, qué risas Venga, ya lo dejamos, lo dejamos, parecillo el pendemos, este pez tropical. <risa> no sepa sé, que lo quiero yo, el pez tropical. Ahí. A la saca. Se está generando por ahí el mundo. Bueno, vamos a ver. Entramos por aquí. No sé qué os parece este mundo, pero bastante divertido, ¿eh? Y grande. Vamos jugando aquí en modo aventura. Pero vamos, que esto también se puede jugar. En compañía de otros jugadores De los amiguetes Venga, supongo ya me habrá dado Ahí Perfecto Venga, a ver si encontramos algo Ey. Si Me voy a pinchar <ríe> Otra Otra lagunita aquí ¿Le puedo matar el pececillo no? El pez tropical Que viva aquí A ver ¿Y los podemos soltar? Es que este claro, este lo hemos matado, este no es vivo, este es este lo mismo no, no nada, vale. Yo lo voy a intentar revivir, pero no creo. No, flota y está muerto. No, no sirve para comer, no tengo ni idea. Esto no sirve tampoco para nada. Venga, hay que escapar de aquí. Mismo me lo puedo comer, el pececillo, no tengo ni idea. Venga, encontramos aquí un caminito. Si vemos alguna ficha o algo, pues. Intentamos cogerla. Normalmente están todas ocultas, pero bueno. haría haberse si he hecho el mapa, tío, o algo. Una ovejita que no queremos más lana. Mira, mira cómo saluda. Aquí habrá algo. Ojo, porque ha sonado, tío. Ahí, la capita, la torre Que No sé, vamos a acercarnos aquí un momentillo Una abeja negra ¡Ay, ay, ay! ay Como pinchan los rosales! ¡Ay, ay, ay! No sé, tío ¿Se podrá subir ahí arriba? ¿O qué? No tengo ni idea, ¿eh? Se puede hacer algo de parkour Por algún lado, por alguna escalerita o algo Complicado. Mira, mira, la vieja se está pinchando. No te pinches. Aquí quizá podríamos subir al largo pero luego que. Nada. Vamos a ver la alita esta, si no. Buscamos otro sitio. Vale, aquí tenemos la señal. Un cerdito oído por ahí. Torre. Timber el campo de tenis La ciudad La tienda de la co, El árbol de la aventura Podríamos subir otra vez a la torre y tirarnos Ya que estamos Tenemos bicicleta y todo, pero No sé para dónde ir sin... Creo que para allá, pero no estoy seguro Vamos a la torre y volamos ¿Cuántos cerditos? Hola, hola Piggy Cerdita piqui Pues venga, vamos para arriba Let's go Aquí lo bueno que nos dan o sí, ¿no? No, no, vamos Venga, estamos ya en una torre de esta de litras. Bien, bien, esta es otra Ok, eso es lo que yo decía Mira, Estamos ya cerquita de, del cocodrilo, ¿vale? Ahí tenemos la ciudad ¿De acuerdo? Venga y los de estos que no sé utilizarlo Si alguien sabe, Vamos se utiliza esto, tío? Ni idea. A ver, la alita, desplegamos la alita. <ríe> Vamos a ir para allá, ¿eh? A ver qué podemos hacer por ahí, por el. Por el cocodrilo, Dandy. Yo, ¿cómo irá lo de esto, ¿eh? ¿Alguien sabe? Eh, a ver ahí. Para pues ya no, para allá ¿Sube y todo o qué? No, ya está planeando Ojo Vale, esto no lo encontramos los amigos los... ¡Ostras, qué porrazo me he pegado! Vale, esto lo vimos la otra vez Aquí está la camiseta Otra vez, hola, Alita ¡Hola, chicos! esto creo que son los youtubers Vale por aquí pasamos con la... Con la vagoneta Que nos estuvieron saludando, ¿vale? Bueno, dejamos cosillas Por ahí, pero bueno Te mansas Y usas clic derecho Si le di al clic derecho Y no hizo nada Bueno, vamos a investigar el cocodrilo Tengo la vagoneta todavía Que cogimos el primer día pero bueno, vamos si podemos subir ahí o algo Que no sé, eh Muy grande esto Y lo mismo no podemos Romperlo no podemos Te tira y con el fuego artificial ¿Qué hago ya? Ya, pero no soy solo El fuego artificial Vale, esa es la torre que le hemos tirado ¡Ojo! Hay tigrecillos por ahí El leopardo <risas> Oigo algo Estoy escuchando, tío, tiene que haber algo ahí Tiene que haber moneda oculta Estoy escuchando la moneda y no No sé cómo acceder a ella Tendríamos que entrar dentro del el cocodrilo o algo Mira, allí hay una puerta secreta, eh Ojo ahí la bocina suena como si fuera los coches de, de choque Pero bueno Aquí no hay nada, ¿eh? Por aquí no... A ver la puertecilla esa Y vamos a ver ¡Jo! Se oye aquí las tripas del cocodrilo A ver Monedita al canto, ¿Vale? Y otra ubicación aquí. Punto de regeneración establecido. Lo haría cocinar aquí, ¿no? En, en, la, en la fogata. Aunque me la diera o algo. No me la da. Así que... Bueno. Podríamos saltar ahí la carne o algo. Venga, allí hay otra monedita. Por lo que veo. Venga, hay que buscar localizaciones nuevas. Que hay un montón. Se supone... Venga, a ver si podemos subir No Arriba no podemos Atención era subir ahí arriba Pero No veo escalerita que suba Vale Mira el, el leopardo este Vamos a verlo Lo mismo nos ataca y todo Le damos el pececillo ¡Ostras! chita ¡Es un guepardo! ojo ¿Cómo corre el guepardo? El pescado Toma, gatito. Toma. A ver si se lo come. Vamos a hacer por aquí. Vaya por el pescado. Hola, gatito. Coge, coge el pescadillo. No, no lo coge. No quiere, no quiere. No quiere el pescadillo. No quiere. Bueno, vamos a buscar más cosillas. A ver, si yo buscar sitio alto. A ver si encontramos algo, si no lo no veo complicado Cacatúa y montó Bueno, pues no sé si habrá algo más por aquí por el cocodrilo Supongo que tendremos que seguir investigando y tal ¿De acuerdo? Y con el pescado en la mano Otra vez me alejo y ya no lo escucho. Ok, a ver si podemos subir o algo por aquí. No creo, pero bueno, no parece que no. Por aquí y luego, eh. si me pudiera subir a un pajarillo, pero en serio, escucho algo, ¿eh? Una monedita de esa por algún lado. Allí puede ser Puede ser Que fuera esta la que estaba escuchando Vale Ea, localización encontrada Por fin, el campamento del cocodrilo 12 de 45 No son fáciles, eh Encontrar Las localizaciones Vale Campamento que hemos encontrado Y poco más Bueno, hay que ir pendiente del sonido. Lo tengo a tope. Vale, hay un río, un acantilado que tenemos aquí. Ni idea, para dónde tenemos que ir, chaval. Imagino que a teletransportarnos a algún lado, pero claro. ¿Esto okay, otro, otro gatito. Este parece pequeñito, ¿eh? Este es un bebé. Mira, mira, mira, mira. Es un bebé. De chita. De que pardo, tío. Qué guapo. Aquí podría haber algún teletransportador o algo. Que me vendría muy bien. Super oído. Bueno, que Dios me conserve la vista. <risa> Sí, hay que estar atento Yo estoy muy atento siempre Con los auriculares se escucha mejor, desde luego Ahí tenemos la vaquita Y es que hay que ir descubriendo cosas Es que no hay ni otra El castillo de arena de la playa Que yo creo que aquello lo vimos ya Pero claro, sin Sin brújula ni nada Es difícil De ubicarse aquí en el mapa En la isla Tenemos que encontrar otro cocodrilo de eso vale Mira la vaquita uh. No te doy un leñazo Porque no estoy en modo de supervivencia oh, oh, qué estoy escuchando, tío Ah, la vaca, ¿no? Sonaba ahí Sí, sí Los pasos de la, de la vaca decía un, un tiranosaurus red En vez de una vaca Venga, vamos para algún lado si encuentro algo Algún camino principal O algo que nos ayude Vamos a ver no haber tenido Haber guardado alguna bicicleta en el inventario O algo Fuera estaba bien pues bueno, tendremos que ir Ahí parece que hay otro fuego de campamento aquí Hay una fogata, vamos a mirar A ver qué pasa aquí Aquí ya estuvimos o qué Ahí tenemos moneda y. Y el mapilla, ¿eh? Para. Ven. Para orientarnos. Que nos puede venir muy bien. El teletransportador. Y esto, este túnel. Mira, tenemos vehículos también aquí. Bueno, hermano me ha he encontrado cositas Interesante. ¡Hola, amigo! ¿Cómo <ríe> nos saluda? ¿Cuáles somos nosotros, no tengo ni idea. Creo que este de aquí, ¿vale? Sí, estamos aquí. Ese somos nosotros. Luego ya las señalizaciones del mapa, pues no lo... Ha... No sé qué significan, ¿vale? Oh, circulito esto. No sé si es que lo hemos visitado ya o qué. Ya este blanco ya hemos ido. Sí que hemos ido lejos. de tenis creo que también todo esto eso creo que son motos de agua por ahí creo que estuvimos también por el norte es difícil bueno ya tenemos 64 de plata también ahí pues lo pasamos aquí a este lado y vamos a ver como canta Miguel cogemos un vehículo y seguimos dando vueltas o intentando escuchar sí. A no, ver, no interesa. Tienda de. Subterránea de esta. Vamos a ver. Subterráneas? ¿Qué idea aquí en la tienda de esta? ¿Ropa o qué? Esto nunca llegó a hacerlo. Esto es lo de los telares y esas cosas, ¿no? ¿Estandarte o qué? No me da ninguno. ¿Cómo suena, tío? No tengo ni idea, chavales. Tiendecilla esta, ¿vale? Pues nada Parece que hay más cosas, pero... Una mesa y poco más Unas plantitas y poco más Bueno, pues nada Aquí tenemos vehículos también por la zona Ahora cogeremos algunos Estoy mirando por si hay alguna ficha de esa ¿vale? O algo que no parece que sea el caso Cicletilla, la mountain bike Ojo, Esto es muy grande, ¿eh? Somos enanos Esto se va abriendo Bueno, bueno, no, no llegamos ni a Ni a lo de las pasiones Ahí <risa> no por ahí, ¿no? A ver, ¿me puedo subir? Sí, perfecto Sí, sí, eso parece Voy a coger la bicicletilla Lo que me gustaría saber si la puedo No, no la podemos Coger el inventario, ¿vale? Esto es que corremos más Nada, mirando por aquí Por si hubiera monedas o algo, pero No parece que haya, ¿eh? Monedas por aquí Para recoger En principio al menos Servicios, parece Y poco más no. no veo gran cosa Es cuestión de explorar y tal Si dieran algo aquí La tienda parece interesante Pero es que no nos van a dejar coger nada Voy A ver los cuadritos estos Voy A ver el catalejo Podemos girar pero no me deja cogerlo Esto qué tío Uf, ¿no suena eso <risa> bueno, continuamos por el túnel No veo una cosa, mira, bicicleta aquí, la tienda, vale Y poco más Parece que va un poquito regular, voy a esperar un poquito a ver si carga, un momentín que está mejor el juego lo mejor por ir tan rápido con la bicicleta o algo A ver si salimos por el otro lado ¿Vimos? ¿Hay secretillos por aquí o algo? Es que, no sé, no he visto NPC ni nada para comprar Vale, hay tiendas simplemente y ya está Ok, vamos con nuestra mountain bike Esto creo que ya lo vimos Pero bueno, aquí hay un taco de cositas Vale esto ya lo vimos. Eh, la isla de Parkour no la hicimos. Pero a mí es que me va fatal el Parkour. Si queréis, si queréis, vamos. Vale. A verla, pero me va fatal. Vale. A ver dónde estamos. Pues mira, estamos por aquí. Ya no sé yo esta localización. Si será algo o okay. qué. Dice que vayamos para allá. Pero si continúo para acá recto. Aquí en camino y luego para la izquierda. Que no sé si hay algo ahí. Por visitar o qué. Ojo. Cacatúa. Aquí nuestro amigo, ¿vale? El teletransportador. Pero... ¿Eh? Quizá el camino... A ver, porque este es el que lleva del, del túnel para la ciudad Vale Vamos El túnel para la ciudad Que sería para allá La ciudad Creo que esto que me señala Es eso Entonces me tengo que mirar para allá y tirar por aquí Yo creo que tenemos que tirar para allí para adelante Esa la cacatúa esta Qué graciosa se esconde. Tiene... ¡Eh! ¡Machiflao! <ríe> ¿Qué pasa, amiga? Ay, este no le puedo dar. Bueno, tenemos bici otra vez. Vea si encuentro eso. Es que no sé. Lo me señala? ¿Y por qué me suena esto también? Que hace? ¡Pep, pep! No tengo ni idea. Que no rasca cielo y tal. Mira, este sí tiene buenos colores ahí de guacamayo, mira. Y me ha indicado la la monedita, o sea que muy bien. Ya tenemos 16 de oro, ¿eh? Qué amable el lorito. Estoy mirando por si hay algo más, pero es que no, no veo, ¿eh? Claro, no tenéis otra vez el mapa, la localización Lo mismo Aquí ya nos vamos a perder El parque o lo que sea y Allí tenemos una flechita Que indica localizaciones Uy, ¿por qué suena tanto, tío? Otra torre Podemos intentar subirla. No hemos ido para lo contrario, ¿eh? Creo. Sí, tío. Hemos ido para el sur en vez de ir para el norte. Es lo malo. Pero bueno, todo lo que sea investigar y Y explorar. Vale, me he bajado de la bicicleta. Si sigo para allá, pues me imagino que será el de este. Aquí tenemos otra torre, tío. Y a ver esto. Aquello creo que era la. ¿Ha entrado? ¿Qué, tío? El principio Parece que estamos en el principio ¿o qué? El sonidito ese, no sé por lo que es. Mira a los panditas Qué chulo. Vale Mira cómo hablan, cómo rugen. Ok Sí, sí, nos queda por explorar Y es que nos queda ahí un montón de cosas De localizaciones por descubrir y tal. Vamos a ver. Este aquí, ¿qué pasa aquí? Pasamos el puente. Y está el amigo esperándonos. Hay un montón de cosas la ciudad. pues, imaginaros todo lo que hay ahí de, de exploración, ¿vale? Venga, mira un nos saluda. ¡Hola, chicos! todo aquí con las camisetillas y todo. Los pantalones, las zapatillas. Este tiene esta mochila y todo. Ojo, esa florida. Sí, una mochililla equipa. y equipa. A ver cómo nos saludan. Tengo vagoneta, eh. Para... Estas, estos son los que nos saludaron por aquí. Mira, el cocodrilo, vamos a verlo. A ver, dejo aquí por aquí la bici. Y por lo que veo, no me deja. Ay, qué lástima. Y bueno, tengo lana blanca de esta y por aquí. A ver si luego puedo volver cómo suena, tío Vamos al cocodrilo Me atacará, chavales ¿Qué pensáis? Me ataca, veo como ataque el Le endiño cuatro puñetazos Tranquilo, eh, fiera Si acaso te doy un pescadillo, eh A mí no me coma No me coma, eh, amigo Somos amigos <ríe> Me le pegué con el de este, me atacará seguro. <ríe> bueno, pues tan gracioso, ¿no? Los, los cocodrilos, es la isla de los cocodrilos. Croco Island, que el simbolito de, de la marca. No sé si podré decirla o no. Pero bueno, a nenúfares y todo. ¿Vale? No me da nada por visitarlo. Así que bueno. Tenemos la vagoneta también. Podemos dar una vagoneta, una vueltecilla, lo que no sepa dónde tirar. Es lo malo. Podemos ir para allá. ¿Han dejado yo mi bici? A todo esto. Aquí. Vale. Montamos la bici. Hasta luego, chavales. Pasadlo bien. Vamos. Vale. Eh. He Ahí sonaba también, tío. nada no, algo? No sé. ¿Y cómo nos saluda? La ovejita, el lorito. Bueno, estamos en la boca del cocodrilo. Estamos en la boca. ¿Vale? Bien, y la vagoneta. Yo creo que este fue el principio. Sí, sí, estamos en el principio del juego. Vale, vale. Estamos en el principio. Pues, o vamos a algún otro lado o algo ¡Eh! Pues mira, el puerto ¡Oh! Que había que volver al puerto, tío <ríe> Ni idea De aquí salimos, la verdad Vamos a la pasarela, si no me caigo Vale, aquí también hay pececillo Pece de globo, parece que... Sí, cuidado con esto que... Que te envenenan <ríe> El globo venenoso No queremos. Este que pasa ahumador, lo más no tengo madera, no tengo madera, no puedo meterle ahí y la lana no arde, ¿no? La lana no arde. Bueno, Nos podemos cocinar? Mira, cofrecillo chavales, secreto. Toma, montón de monedas que no ha dado, ¿eh? De oro y todo. Buena, buena exploración ahí. Ya no creo que haya nada más, ¿vale? Aunque podemos subir arriba. A echarle un vistacillo. Por aquí no, mejor por el otro lado. Toca es, tío. Ah, lo de las pociones, vale, vale. Soporte para las pociones. No sé utilizar la maquinilla esa. Vale, esto... Ya lo vimos, igual que el otro, ¿vale? Un pulsador por aquí Y otro por aquí Aquí nada Y otro barco, acá no sé si hemos ido ¿eh? Ahora mismo hay que explorarlo también Y ahora lo que os digo Tire ahí por si Calamar Venga. Sube, tío Sube ¡Sube! <ríe> Por fin me ha hecho caso okay. ¿Suena algo? No, no parece que haya nada ¿eh? ha he un vistazo aquí en el sótano Pero no parece Está gracioso el baño Es un bañito aquí Guay No sé lo que será Una ventana o algo y aquí pues, no sé, camitas literas parecen Tiene toda la pinta Es lana esto Ok, otra puerta Joder, cuántas puertas secretas tiene esto Vale, los barriles Sí, esto lo hemos visto aquí, la, la ventanita esta desde fuera Más cama Ojo, eh, El, el barquito tiene de todo todo el vaso de objetos. No nos queremos. Le paráis renombrar tampoco. Vale. Era para explorar, ¿vale? Salimos de aquí del barquito. se si encuentra la salida ahora. Por aquí. Venga, perfecto. Mira, tienen aquí una escalerita y todo. a subir a la parte de arriba. Aquí tiene aquí el solarium. Aquí para tomar solecillo. <ríe> y tomarte ahí los, los martinis. ¿y aquí era el yate negro este ¿eh? El otro era blanco, me dijo Yo lo veo a negro Voy a vistazo. Ven, vamos para allá Vale Ahora. Let's go Vamos dando saltito por el agua Mira <ríe> Ahí, con el pececillo en la mano En Fortnite nada mejor, ¿eh? También os lo digo Incluso el del Seven Day Nada mejor que este Pero el Seven Day es que es así también Mira, este ya tiene Creo este tiene esa otra localización Venga, vamos a descubrirlo Ya me podrían dejar aquí una motillo Sí, he llegado ya a los 900 Genial, muchas gracias, chavales No sé quién habrá sido el afortunado Pero muchas gracias ¡Ojo! Esto es porque tienen brillo, esto Operación Super Superyate de Luca Lo que yo decía, tío Cuidado que me pierdo Dos <risa> monedas Ahí está, tío a ver, si no se me va Este tiene brillo Ojo, ojo, se me va Hay que evitar el, la tinta Ha caído, ha caído, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Dos de tinta? Bolsa de tinta brillante Vale, vale, no tenía ni idea, ¿eh? Bueno Hemos encontrado la localización esta Super yate, ¿eh? <risa> Hola, Hemos llegado a los 900 Muchas gracias Chicos, chicas Venga, hay que seguir creciendo Ya sabéis Comentar y compartir Ayuda mucho al canal Por aquí no oigo nada, eh Ninguna fichita ni nada Con mi super oído Como dice Luquido Estoy afinando el oído Pero no Esto será la sala de máquina O algo, cualquier cosa Aquí para que coman los marineros. <ríe> o yo qué sé. Parece la sala de máquina. Lo mismo, esto es, son los motores. No tengo ni idea. Queda esto más raro, ¿no? Lo... Vale, para mejorar el equipo. Yo le doy a todas las palanquitas, pero no. <ríe> ya el equipo no lo podemos mejorar más. De acuerdo. creo que super ya te he terminado ¿eh? muy bonito grande y extenso aquí trabajada pero ya os digo no no oigo nada de monedita entonces no no creo que haya aquí el control La sala de control que nos dejamos no nos deja y bueno, tenemos que iniciar otra vez el camino de la isla Vale, pues hemos descubierto el super superyate este Fenomenal Ya me podía dejar una moto de agua, tío, y... Pues, si ha sido ya la bomba Este yate con moto de agua o algo O una barquita o algo, una lancha, una Zodiac Algo Bueno vamos para la entrada, ¿no? Allí ya hemos estado en aquellos yates. Pudiéramos volar. Pero bueno, nos vamos con la música a otra parte. Nuestro pececillo en la mano. Ok. Te voy a. a fijar el mensaje. Lo he cuidado. Gracias, hambre, la info. Había visto que, que nos faltaba uno. No por 899. Por aquí creo que no hay, ¿eh? Localizaciones secretas ni nada. Mira los pececillos tropicales. Al menos nos han dejado el mar vacío. El otro día vimos delfines y todo. Venga, vamos. Ya estamos aquí. A ver ahora, lo mismo cojo la vagoneta y me la aspiro a otra parte. Aquí tenemos un camino, así que vamos a seguirlo. En la boca, lo mismo cojo la vagoneta. Vale. Y si vemos algo, Y me ha parecido ver algo. Vale. Allí en el fondo, no sé, tío. Y otro barco allí. Vamos a ver. Esta parte me la salté, tiré para adelante con la vagoneta y esta parte no la vimos. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Vale. Por esta parte... Voy sin camiseta seguro, ¿no? ¿O qué? Me la han quitado ya. Ya la he perdido la camiseta. ¡Oh! Bueno, pues me tendré que comprar otra. Será para nada. Vamos ahí sin camiseta. No sé si lo visitamos. Yo pienso que no. Y esta zona... ¡Ojo! Tenemos aquí Playa Y la caseta de los vigilantes de la playa. Venga, vamos, vamos... Sí, aquí tiene que haber moneda. Estoy escuchando, eh. Aquí está. Perfecto. Vale, el ruidito. Hay que estar atento. El sonido espacial. Allí hemos estado. Podríamos visitar el yate ese de, de cartón Y estos apartamentos que hay por aquí Por la playa ¿Me daré daño? No Bien Es la planta No necesita una camiseta <risa> Ya, ya Pero aquí sí Es que con la alas me la quita La... La... La camiseta que llevaba ver, Me compré una Y la de inframundita también Me la, me la ha quitado Me la... Vale a vela negra. <ríe> Te pongo una vela negra. Cada surca es negra. Marco brillante, libro y pluma. Vagoneta con cofre. No sé para qué queremos una vagoneta con cofre, pero bueno. Y vagoneta con embudo. Ojo ahí, eh. ya <ríe> fue artificial. Vole pequeño negro. Y vagoneta con dinamita. Madre mía. Y la cama negra. Tenemos el tinte negro. Y con la otra, yo con la. Esta que podíamos hacer, macho. La tinta brillante. hacemos nada con esa. No parece. No sé. Playita, playita. Vamos a echar vistazo por allí. Mira, aquí tenemos más pastas tropicales, ¿eh? De vamos por aquí Así vamos más rápido Buceando Y no gastamos si nos vamos por la superficie y aquí, Míralo, otro El bote de, de, de pesca blanco 16 de 45 Oh, que es que son 45 ubicaciones Lo que hay que coger en el mundo este Poca broma Venga, sube Por favor Ahí, gracias Bueno, aquí no va a haber nada no oigo fichita ni nada Ni parece que haya entrada Sí, Entrada sí hay, pero no hago no ficha, ¿vale? Le echamos un vistazo para que lo veáis Y poco más Vale, aquí no suele haber nada Y ya está Mi escotilla la cerramos si queréis Bueno, entre moscas <ríe> Y ya está Vale ¡Ojo! Estoy algo subterráneo ahí ¡Oculto! ¿Eso qué es? Este hay que bichearlo ¡Corre! No me quiero sumar ahí tan pronto Para no perder el oxígeno Pero A morir 46 ¿Por qué? ¡Ah! Con el blitz Sí, lo he comentado esta mañana Lo he comentado ¡Ojo! Que nos podemos caer, tío Ojo, oh, si me salgo del mapa y me... Me mato, ¿qué pasa? A ver. No me deja, ¿eh? Eso puede ser algún bug del juego o algo. No tengo ni idea, chavales. Bueno, hemos encontrado ahí el fin del mapa, ¿vale? Vamos de interaccionar. Sí, sí. Vi la película anoche, por supuesto. <ríe> ya. Lo que pasa es que no, no cuenta mucho. Vale, el principio de la historia y todo eso Pero bien, he ¿eh? conocido ya a Rukia Y un, un, algunos personajes Y la verdad que me he enganchado ya al bleed ese <risas> Un bloque invisible <coughs> Perdón Me voy a, a, a cazar calamares A pescar calamares bloque invisible de Minecraft Pues yo lo he visto, eh Si es imposible... <risas> Venga, otra localización La playa, bien Este no la teníamos Vale, nos faltaba aquí Esto de aquí, sí, sí De los apartamentos Se han visto ahí Me han parecido ver algún cofre o algo No sé No Ah, no oigo nada Así ah, que no creo, ¿vale? Apartamentitos en la playa Todo guapo nada, mira aquí las tumbonas y todo Muy bien localizado Vamos echando un pequeño bicheo por aquí Me gustaría entrar ahí para adentro O algo de la montaña o algo, no sé Estamos explorando, eh, chavales Aquí suele haber cositas por los campamentos estos De la fogata Eh Aquí dentro He escuchado ¿Dónde? Uy, que me caigo al agua <ríe> Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Déjate! Eh, más moneditas. Perfecto. Otra aquí, localización, aquí. Bueno, localización no. Moneditas más bien. Y como habéis visto, también hemos encontrado un cofre secreto antes. Aquí. Para coger monedas para la tienda. No sé si allí enfrente. Allí tenemos otra, otra torre. Desde luego. No sé lo que será Vale Lo bueno es que no te atacan las criaturas ¡Ojo! ¿Por, ¿Por qué? ¿Por dos horas? ¿O qué pasa? ¿Cinco? ¿Por dos? ¿Por cinco? ¿Por diez? Bueno, bueno, no sé qué ha podido ser eso Cuatro calamares macho Los corales por aquí bueno Seguimos si Podemos salir de aquí Encontramos alguna ubicación me fuera gustado Eh, ¿Esto qué es, tío? Ah, vuelve al checkpoint anterior No tengo ni idea, ¿eh? ¿Por qué me ha dado esto nuevo? Por si nos perdemos o algo habrá algo pero no me parto una pierna No tengo ni idea, chavales Eh, más me ha chiflado Seguro que hay un loro de eso Vamos que hoy <ríe> Me ha troleado Aquí subimos Pero poco más Como no me vaya volando Otra cosa A ver Si no tenemos alas no tengo alas No tenemos alitas Así que no podemos volar <risa> Tenemos El ver, esto que porrazo me va a pegar ¿Y para que me subo aquí a la altura tan alto? ¿Qué hago? Vale, vale Vamos a pegar leñazo, pero bueno A ver Ahí, bueno, de pico a pico Y tiro porque repico Aquí no me va de A Ya voy a morir <ríe> Ya voy a morir Me tiro el agua Me tiro el agua, chavales mm, super salto ¡Ahí ¡Eh, vamos! super salto Así es más difícil de manejarlo en, en tercera persona. Pero bueno. Es difícil salir de aquí. A ver. Me ha parecido ver algo, pero no. Bueno, la verdad que muy bien. ¡Ojo allí! Puede ser que encontremos algo por allí. Vamos para allá. Hola calamarcito ¿Sigues por ahí, Juan José o qué? Ya te fuiste Bueno, al menos tenemos el para volver el checkpoint este Ojo, aquí tenemos barco y todo, a ver si me da con el barquito este o algo Reto un reto <ríe> Valga la redundancia, ¿no? ¡Ojo! El, el vendedor errante El vendedor errante, chavales ¡Ea! Hemos encontrado la casa de vacaciones ¡Bien! ¡Ajá! Ajá. Hmm, parece que da más cositas la otra vez Cabeche marino No sé para qué sirve Coteoja pequeña Creo que es lo mismo Este da lo mismo que la otra vez sol Y el castro, sí bueno, vámonos Nos hundimos Y... Perdemos sí o no ¿Ustedes tienen los ratos, no? ¿Eres tú un chico de ratos? <risa> vale, allí tenemos, lo voy a decir El barquito, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo Bien, tenemos moto de agua genial tío El vendedor errante se va por ahí Miradlo a y yo mejillones, no irá. Ahora, ¿cómo llego yo ahí, tío? A ver. Complicado, ¿no? Uno ponga la lana y luego la coja otra vez, o qué? A ver si me deja, no sé. Si me va a dejar. No, no me deja colocar, tío. Oh, que lo. Lo voy a dejar. Ah. Bueno, a ver cómo coger la moneda esa. No tengo ni idea, chaval. Cómo coger la moneda. Que haga una serie de anime. Ya que sé muchas series re buenas. Sí, pero sí, es que... Eh, una serie de anime... ¿Cómo te refieres? ¿Con el Bleach o qué? Muy bien, me fue muy bien. No sé. Me han dado personajes nuevos y... Eh. He abierto nueva, nueva historieta y muy bien, la verdad oh, A ver, por aquí, tío, por el ancla, ¿me dejará? No creo, tío No voy a poder coger esa moneda, tío, qué raro, chavales No puedo, tío Qué lástima hay otra moneda, pero bueno Que me parece raro que no nos deje Voy a dejar subirme aquí <ríe> Y no puedo Ábrete Lo estoy haciendo por pegosear Porque vamos, que sé que no Que no va a abrir Pues qué raro, tío, no podemos Ay, qué lástima Si pudiera romper esto, coger madera o algo Pues me hago aquí una escalerita Oye, pues qué manera habrá de coger eso, tío No tengo ni idea, chavales y con el pez tropical Y nada, no hacemos nada no, no puedo coger Bueno, tampoco No pasa nada, no hay problema Y no hay pasarela tampoco por ahí bueno, sabía <ríe> El bañito asegurado Venga, tenemos aquí otro amigo por Teletransporte, vale ahí no donde queramos Venga, a ver si podemos coger eso Aquí lo de las pasiones De una... Un anime que me guste Bueno, de los personajes PvP del meta Los tier 1 He jugado, he jugado algún banner Pero es que hay un montón de banners Ando juntando orbes para tirar a esos banners Ok Genial ¿Me mandaste invitación y tal o okay, qué, tío? Si no... Así podemos jugar al cooperativo, que ya lo tengo abierto, ¿eh? El cooperativo ¿Vale? Eh, la moneda, dámela Hay que estar atento que muchas veces la moneda se cae Está sonando y A veces se queda sonando ahí un ratillo Vale, hermano, hemos cogido también la monedita de aquí Otro yate, tío, no sé si era el mismo o qué <ríe> Pienso que no, que es otro Pienso que es otro yate, ¿vale? vale Sí, sí. Máximo, sí, sí. Correcto. Pues eso, que a ver si jugamos juntos. ¡Eh! ¿Qué es esto? Un cuadro. ¿Yo para qué quiero un cuadro? <risa> Vaya tela. Que te pego ahí con el colgar. Que lo cuelgo. Y no me deja colgarlo. No me deja. No sé para qué me da estas cositas y luego no... Aquí no va a haber nada Pero No oigo nada ni nada Los telar esto También las tengo por ahí uno que Está pelando el césped El dinero y no vea Vale, este es el vendedor errante Como hemos visto antes Que parece que viene de vuelta Ok Cuidado Estamos en el final del mapa, pero por explorar y por ver cositas, ¿vale? Vaya que nos dejamos algo Yo pienso que ya está todo, ¿eh? Esta es la casa esta de vacaciones Vale, ahí con el trampolín del patito Está gracioso el trampolín del patito En la de esta Y tenemos el teletransporte o moto de agua ¿Qué os parece, chavales? La moneda se va a quedar ahí. Bueno, puedo cogerla. Y nos vamos a ver si aquel es el barco El yate este lo tenemos, o ¿no? Ahora que tenemos moto de agua, vamos ahí a tope. Mira, mira cómo corre esto, chavales. Mola mía. Colgar. Que no nos Puede ser que la hayamos visitado. ¿Vale? Ve, pues no. Bote 50-50. 19 de 45. Oh, muy bien, tengo dos moneditas más. Ahí con el cuadro en la mano. <ríe> aquí sí oigo, eh. Oigo moneda. Ha sonado por aquí. No mismo está más para abajo o algo. Aquí no parece que esté. Tiene que estar abajo. Vamos a ver, un vistacillo. Escucharla, la escucho Ojo que La mesa de encantamiento, a ver Tampoco sé utilizarla mucho no Hemos llegado todavía ahí en el modo supervivencia Esa de cartografía Vale para los mapas, pero claro, no tengo No ¿Qué me pedía, tío? Madera, papel No, no, no No quiere <risa> No No quiere pero estaría bien hacerse un mapilla A ver, oigo la de esa, la ficha Pero no podemos hacer de ella ¿eh? ¿Y dónde está? Me alejo y nos suena ¡Aquí, aquí! La tenemos Estaba arriba Vale Perfecto Cogemos otra vez la motilla de, de agua Y nos vamos Aquí ya nada de nada Vale, más calamares Ahí tenemos la motillo Pues venga Ok Vamos que nos vamos Esta va a ser una zona, una exploración... Costera Vale Esta no sé si la hemos visitado o qué Podríamos mirarla A ver qué tal Es que no lo sé exactamente, ¿vale? Dejamos aquí la motillo He visto que ahí había otra Vamos a ver Algunas veces hay alguna monedita por aquí, pero Parece que no es el caso Venga Quiero situar la moto, la hemos dejado por aquí Y que no, no Lo malo es al subir, ¿vale? Que ya me... Intentando dar vuelta Ahí, quieto Para situarme más o menos A ver si no me choco con esto Ven, ahí Sí, allí fuimos, al estadio fuimos Y si no hay moneda Es que ya la hemos cogido Yo creo que está, está visitada mm. Lo que no sé ya Si tenemos visitado todo eso Las pistas de Tani y todo eso El estadio lo vimos este edificio El que no... ¡Oh, Dios! Bueno, chavales Menuda torta ¿Puedo volar otra vez? Ya no Bueno, más que no me ha quitado vida Bueno, hemos perdido la motilla de agua, ¿vale? <ríe> Tampoco pasa nada Visitamos aquí los pandas Y... ¡Hola, amigos que no empiece yo? No, pues estos comen bambú Aquí el vehículo Si sí, esto me suena, ¿eh? La tienda podríamos intentar comprar otra camiseta o algo. Yo qué sé. Aquí las monedas también. el, ¿Vale? Por 10 de bronce nos dan una de plata. Un timo, pero bueno. Entonces cambiamos. 29. Y 30. Y luego con... Con 10 de plata Nos da Una de oro Vale Ahí, pues ya tenemos 22 Y vamos a ver lo que podemos comprar Camiseta que la hemos perdido Por ejemplo Otra cosa no nos van a vender Venga, vamos a ver a nuestra amiga Ok Mira todo lo que podemos comprar, ¿eh, chavales? Lo que ya no sé si nos las pondrá en nuestro... En nuestro inventario, o qué, porque es que si no es una tontería, porque esto ya lo hemos cogido, ¿vale? Lo hemos utilizado, lo que ya no sé si nos los dará para siempre, o qué pasa, si los podremos poner en la mochila Es lo que no sé Venga, no hacía falta una camisetilla La azulita ya la hemos probado Pues no sé, esta amarilla, por ejemplo, de... Del Lacoste Esto que nos pide uno de, de oro Pero bueno, no pasa nada, tenemos ahí de sobra Y... No sé 10 monedas de oro por, por el coche Vamos a probar primero Con la bicicleta, que son dos Vale, me la pone ahí Muy bien, que es lo que yo quiero En el inventario Perfecto, muchas gracias Vale, nos podemos equipar la camiseta, luego hay que estar atento ¿eh? Cuando subamos alguna torre o algo hay que quitársela A ver si no... La perdemos Bueno, vamos a ver La bicicletilla, ¿se puede poner aquí? Sí, tío Vale, una bicicleta de spam Puede estar bien No de comprar los vehículos, ¿vale? Puede estar muy bien Vale tenemos más, más de plata, podemos ahí gastar más de plata Me había dejado alguna de plata y de bronce por si comprábamos algo también Pero bueno, es que ya digo que tampoco tiene mucho que comprar esta chica Pues mira, le compro también de spam a la ya que estamos, ¿no? 17 monedas tenemos, perfecto Compro la moto de agua y compro el vehículo, ahí está Y lo demás, pues nada, tenemos de todo ropa Así que muy bien. Mochilita y tal. No vende esta gente, ¿no? Aquí... Un banquito va a cambiarse, va a sentarse. Vale. Aquí el simbolito de la marca. Y aquí nuestro amigo. Mira, mira. como quedarme detrás y todo. Automático. Mira, nos quedamos sin moneditas de oro. Pero bueno, no hay problema porque podemos coger más. Ahí Y la de bronce Pues esta vez. Me... Ahí Vale Bronce Tengo un poquito cambiado Pero bueno Plata del pez Tampoco lo voy a utilizar Ahí Y luego para los vehículos Los podemos poner por aquí el cuadro no me deja colgarlo Si me dejara colgarlo Pues lo colgaba Pero es que no me deja colgar Pero no me deja Voy a colgar y y nada No sé qué hacer con el cuadrito, ¿vale? Ah, estos pueden ser los probadores, digo yo Tienen toda la pinta o. Yo creo que sí, aquí la, la percha Aunque un grifo de eso Hombre, claro, así más espacioso, ¿no? Vamos las cortinas, que nos van a ver <risa> Pero bueno si me deja colgar el cuadrito No deja Lo tiro Lo guardamos de recuerdo Vale Lo ponemos aquí Y por ahí pueden ir los tiros, yo que sé Hemos tenido una botita y Unos pantalones de la cos Así que muy bien Y con nuestros vehículos nuevos comprados, ¿vale? Bicicleta, moto de agua y, y el coche Podemos ir con ellos a donde queramos No hace falta que vayamos cubriendo de esto A ver, porque esta zona, esta tienda, yo, yo creo que la visité ya Hola, amigo. Vale, yo creo que sí, esta tienda de aquí La visitamos lo que es sospechoso, estas cositas, ¿vale? No sé lo que será, lo que significarán y estos circulitos blancos. Pero bueno, tenemos un azul, uno amarillito, uno, otro rojo Otro violeta. Este somos nosotros. Así que bueno. Yo creo que está muy bien por el capítulo de hoy. Seguiremos investigando y, y decirme si os apetece algunos minijuegos o algo. Vale, si tiene apoyo, pues seguiremos con la serie. pero vuestro apoyo. Ya sabéis. Si.. Sin vosotros, pues no soy nada. No soy nadie. Venga, aquí era lo de las pistas de tenis, ¿vale? Que esto ya lo hicimos, el entrenamiento. Estuvimos descubriendo al final el bus. Y se pueden conseguir aquí bastantes moneditas. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a quedar por aquí. Por hoy. El capitulillo de hoy, yo creo que está muy bien. ¿Vale? Vamos a juego con nuestro amigo cocodrilo. Podemos. Sacar el coche, el vehículo, lo que sea. no ahí está. Vale. Y luego para recogerlo. A ver si ahora no voy a poder recogerlo, tú. A ver. El monto. Vale, pero ya no puedo. Ojo que la perdemos, ¿eh? Si no lo puedo recoger. Otra vez. Hay que estar con, con cuidado. Ya no perder nuestro vehículo Mira, mira, mira, cómo va Uy, uh, Más sola, a ¿eh? ver Sin pedalear ni nada <ríe> Qué gracioso Bueno, pues aquí en la tienda de, de la cor nos vamos a despedir Bueno, nos faltan ubicaciones, así que Ya sabéis, apoyar a, a la serie Y continuaremos con ella Vale, Peñita Mira, vamos a saltar ahí todo <ríe> Toma, super salto, oye Ok. Muchas gracias a todos, chicos y chicas. Cuídense mucho. Chao, chao. Estad buenos.